Lord quiere salir del flow. ¡Oh, oh, lord, oh! lord No, no, no, a mí eso no, me sale. no, no, no, no, no, no, no,